Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de qué hora estés escuchando. Este es el último video de este año 2022. Cumplí con mi palabra. 320 videos para que puedas aprender fácilmente astrología. Bien, vamos de una vez a la clase para que no se haga demasiado larga. Te pido por favor que si no estás suscrito al canal te suscribas al canal le des clic a la campanita así quedamos en contacto hoy es la última clase del año el próximo año no sé cómo voy a, a todavía no lo diseñé eh, seguramente en enero voy a retomar los videos pero creo que no van a ser a diarios así que eh, dale clic a la campanita, así te avisa cada vez que subo un nuevo video de astrología eh, Bueno, hoy vamos a ver esta carta que tenemos acá eh, Que es la carta de Demi Moore eh, Creo que se pronuncia así, Demi Moore La actriz que se hizo más famosa de lo que ya era vamos a irle sacando mientras hablo los planetas y le dejamos nada más que el sol y la luna eh, en, se hizo famosa en una película en los 90 que se llamó Ghost y la sombra del amor eh, y acá tenemos eh, el sol en oposición a la luna. Eh, el sol está a 19 grados de escorpio y la luna está a 18 grados de eh, tauro. Como la luna es más rápida, eh, decimos que... Es un aspecto creciente, pero en realidad este aspecto ya lo podríamos tomar prácticamente como un aspecto cerrado, una oposición cerrada. El sol está en escorpio, en casa 8, y la luna está en tauro, en la casa 2. La casa 8 también está en escorpio, igual que el sol, y la casa 2 está en tauro, igual que la luna. Entonces es mucho más fácil darle una interpretación. Solo en casa 8 es lo que la, la hace a Demi Moore seductora, elucubradora, misteriosa. La, esa casa 8 en escorpio eh, la hace posiblemente tener algunos traumas, eh, algunos tabúes, eh, buscar el poder... Sol en escorpio. La hace sexual, investigadora, profunda, obsesiva, vengativa y cruel. Me acabo de dar cuenta que los las dos últimas clases hice gente de escorpio. Algo debe haber. Ayer Maradona, hoy Demi Moore. Luna en casa 2. Es lo que la hace dramática, comprometida, y dedicada. Eh, casa 2 en Tauro, eh, los negocios, la industria, las finanzas. Luna en Tauro, sensual, tierna, confiada, brusca, crédula, insegura. Y bueno, cuando eh, dos planetas están opuestos en el cielo, puede ser negativo porque un planeta rechaza la energía del otro, o puede ser positivo, porque un planeta se alimenta de la energía del otro, y entonces se vuelven complementarios. Generalmente, no digo siempre, no digo en todos los casos, pero generalmente las oposiciones de Sol y Luna son positivas, porque de alguna manera están, eh, es la Luna llena, o sea, cuando están en oposición el sol y la luna, es la luna llena. O sea, el sol iluminando a pleno una cara de la luna. Entonces, generalmente el ser, el sol, termina haciendo lo que siente y quiere. O sea, la luna, el querer, el sentir, el cómo siento. Y este es el caso de esta estrella de Hollywood, eh, Demi Moore, que es una gran seductora, sensual, que fue muy comprometida y dedicada a su trabajo y que logró hacer de eso, de eso que a ella le gustaba, de su ser, de la seducción, un gran negocio. Casa 2 en Tauro. Y. Luna en Tauro, sensual, la sensualidad, la sexualidad, la seducción, ¿sí? O sea, ahí está sintetizado todo como un planeta se alimenta del otro, siendo que son opuestos. Bueno, esta es la última clase eh, de este año 2022. Vamos a volver en el 2023, eh, seguramente no con esta misma frecuencia, eh, fue mucho trabajo, eh, lo disfruté muchísimo eh, poder compartir esta enseñanza de la astrología en forma libre, gratuita, eh, con cada uno de ustedes. Eh, gracias, gracias, gracias por haberme acompañado Gracias por haberme alentado Gracias eh, a, a todos, a todas, a todos los que me apoyaron Sobre todo a Lola y a, eh, y a Mildred Peraza eh, Lola Pérez, eh, astróloga española eh, graduada acá en el CAF, en el Centro Aprender Astrología Fácilmente, eh, que nuestro portal es patagoniastral.com y Mildre Peraza, eh, astróloga venezolana, también graduada acá en el CAF, en el Centro Aprender Astrología Fácilmente, porque es el CAF, eh, tiene una misión, y es enseñar astrología de una manera fácil, de una manera divertida, de una manera entretenida, que vos puedas desarrollarte para ser un astrólogo, astróloga, como oficio, o sea que lo tengas como un oficio, que cobres por hacer tu carta natal, o simplemente que lo tengas como autoconocimiento, es una herramienta maravillosa la astrología, por eso es momento de divulgarla eh, en todos los medios sin quedarse con nada oculto. Bueno, que tengan un final de año 2022 maravilloso, igual seguramente voy a hacer algún videíto para fin de año, eh, y que empiecen el 2023 mejor que nunca. Eh, no se los voy a dejar acá les voy a dejar en este costado toda la lista de reproducción con los 320 videos eh, para que vean los, eh, los anteriores si no los vieron y si no para que los vuelvan a ver y los repasen eh, pero también en el canal hay eh, un directo que hice, eh, lo pueden buscar, es el último video en una lista de reproducción que se llama Curso de Astrología Online, en el que hablo sobre las eh, predicciones, entre comillas, eh, astrológicas desde el punto de vista de la astrología, en general para todo el planeta, ¿Cómo va a ser el 2023? Si se acaba o no las guerras. ¿qué, qué, qué, ¿Qué se viene para el 2023? Así que te invito a que lo veas. Chao. ¡Hasta el próximo año! Esta vez no es hasta mañana. ¡Hasta el 2023! ¡Chau!